Juan Capitelli, acá está Crispino. algunos parece que ahora viene uno vamos a fondo con línea de tres anzuelos y bueno la clásica caña de pejerrey y telescopio ¿no? ahí viene mira primer peje vamos ¿Lo ves? <risa> vamos, el primero, un poquito más recoger. Dos, tres, cuánto hay? Tres. Triplete, vamos, Chascomú, Baja la punta de la caña, Gordi. Baja la punta de la caña, baja y levantá Triplete, vamos. Arriba, los tres corazones, vamos, levanta. Vamos, vamos, vamos. Arrancamos con todo. De nada a tres. Vamos entretenido, solpita, a ver si te puedes empujar ahí.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 Después tenemos algunas cañitas de la marca BANDO, de la marca Lexus Fish, de la marca LEXUS Trabajamos de CUNAN, de EDGE, de SHIMANO hay, A verdad que hay mucha variedad de cañas de tejas telescópicas de Algunos modelos también de tramos que puedo utilizar para las tejas de rey, que se usan ahora Bueno, como verán acá también hay algunos rinsitos Estos dos, por ejemplo, de SHIMANO, de OKUMA, de Spiney. Después de REDFISH también Tenemos diferentes calidades son un de, de diferentes tamaños para el que va a pescar la 1, que es un fresquito más chiquito, para el que va a pescar la plata, el tamaño es 4.000, hay mil 5.000 por el tema de capacidad. Eh, así que bueno, cualquier cosa nos consultan, queden no los aparatos ahí de la pantalla, pero siempre pueden abonar en cuotas sin interés, en 3, en 6, en 12 cuotas sin interés. En efectivo siempre podamos hacer alguna atención, así que bueno, cualquier cosa nos consultan, nos escriben por algún combo, una caña en particular, algún link que estén buscando y los asociaremos de la mejor manera. Un abrazo. Uy, uh, este es grande boludo, eh. ¡Venga! Mira, mira. Sácalo y grabame el mío porque. Mirá. ¿Listo? Espera, espera, espera, espera, espera. Mirá. Mirá. mira que peje, boludo. Listo. Toma, que está el mío luchando. Sácalo, sacalo, sacalo, sacalo. Arriba, arriba, arriba. Hermoso, hermoso. A ver Gustavo, muestra, muestra, mira. Chin chin, chin chin, chin, chin. vamos. Chicos, juntamos todos. Sí, lindo tamaño Acá nomás 140 kilómetros de capital Espectacular Vamos que arrancamos Muy bien Enrique boya del medio Brazolada de 25 más, bueno. sí, 25. Ahí va. Está ahí, más o menos Ahí ya Lindo pescadito De medida sí, no, no, no, no, no. anzolito número Bueno, este, en este caso tengo un 0. Sí, más vale porque es boca chica. Así que hay que bajar un poquito el anzuelo. Ahí va. Lindo a pieza. Ahí va. Espectacular. Esta vez la, en la primera. Esta es la primera. Bueno. Ya tres Las tres, sí. Lindo, che.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 las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, Turismo Puerto Alto Delta. Hola Gaby, bueno me agarraste justo controlando mercadería, ya que estábamos a aprovechar y vamos a mostrar algo de lo que acaba de entrar. Por ejemplo, esto que ves acá, así, que es muy práctico para llevárselo, lo, muy práctico, muy liviano, es una mesa con la base de aluminio de la marca Broxol ¿sí? y la tabla de madera. O sea que estamos a aprovechar y la vamos a armar en vivo. Sacamos la funda, vamos a apoyar acá, si estamos más cómodos. Ahí tenemos la base de aluminio. ¿sí? la abrimos hasta donde corresponde, más o menos hasta ahí, colocamos madera, otra madera, aquí tenemos que cerrar un poquito, ¿Ah? lo que hacemos es, ahí, así, ahí, ahí, ahí y ahí, y tenemos una mesa súper firme, recontra cómoda, para tres o cuatro personas, excelente para el camping y muy cómoda, como mostramos, de llevar. Bueno, y acá tenés, por ejemplo, también los clásicos sillones director, también de la marca Broxol. Que también, muy prácticos para llevar, muy livianos, de muy buena calidad, muy fuertes. Súper clásicos, pero no por ser clásicos tenemos que dejar de mostrarlo, ¿no? Súper cómodos estamos para irnos a cualquier lado. Así que bueno, como siempre decimos, por esto o cualquier otra cosa, los esperamos en nuestro local y nos vemos en la próxima. Bueno, acá tenemos la carnada El Catu. Miren las porciones que son ah, espectaculares. Bueno. bueno, Miguel. Bueno, lo podemos ¿A lo Sí. Bueno, amigos de Pesca y Aventura y del Pescador, acá estamos. Fíjense ¿Sí? lo encrespadita que está la laguna. Tablillas, espectacular. Miren la cantidad de botes que... Bueno, venimos con Miguelito, otro peje más, acá, Miguelito. otro pejerrey más, hermoso, del Piquito como se debe Miguelito, para la devolución, vamos. Ah, impresionante, muy bueno Juan, ¿Eh? y se lo dedicamos a Travasio que nos mira por TV, esto es para nuestro gran amigo y guía de pesca Marcelo el eh, que nos mira por TV. Eh. Espectacular. Bien ahí. Dale para la derecha, que es el mejor. Bien, mirá qué buen pejerrey, Chiro. Dale, levante, levante que está el piquito. Bien. Bien ahí, Chiro. Ahí, mostrar la cabeza ahí. La boca, eh. De hablar con Alejandro Miren lo que es Único ¿Dónde está? En Altos Verdes Pesquero San Antonio Otro más. Y seguimos bien, ¿eh? Muy buena pesca, che. muy buena pesca. Seguimos Miguelito.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 Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio.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 a recoger un montón ahí bueno a ver muestra acá para la cámara en vivo en vivo para el pescador te ve uno más a ver muéstramelo acá que ¿Dónde Diego? ¿Otro chanchito? un gusto estar en contacto con ustedes a través de la pantalla de América Sport acá estamos en la laguna Curo de Zorro vamos a intentar bueno una mañana bastante fría acá también muchachos hay en el tracker completo no Hermoso, mirá que pesca Ah, oh, filé otra vez Filé Otra vez filé A ver ya, hermoso, Mauricio con otro? Bien Secuencia, seguimos la secuencia Hermoso, bien arriba pico Enredó Ahí pasó, ahí pasó Mirá, mirá, mirá, 20, 20 centímetros de profundidad. ¿eh? Mirá vos, ¿viste lo que? Pica tanto abajo con el pero Un poquito más chico. Falta bien. Sí, no, no, pero espectacular, sí. espectacular. Cerquita ese aquí el pico, eh. Sí, acá cerca de. Cerca En la embarcación, sí. Re cerquita, mirá que fue corrida. Re cerquita bien de la boquita. Las imágenes y espero que sean de su agrado Cascada, Qué grande. Encontraste el artilugio justo, el mojarrero Buen peje, ¿eh? buen peje. Ya que buena pescado mojarreando acá en la canal 15 cascada ¿Qué vos, pero era mojarre... el mojarreo Este pesquero arranca, eh, con todos los elementos de seguridad como corresponde Miguel, viene Miguelito. mira, ¿cambio? ¿Cambio? A ver, ¿Qué? ¿Qué? mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Qué mira. El oh, Qué mira, buenísimo macó hermoso pescadito que hay ¿eh? encontramos el huequito me parece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 Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer de la localidad.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 grupo de Urión Lagavi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 Moviste de lugar y encontraste el pescado más grande, ¿eh? Viste. Te dije, vamos un ratito. Vamos un ratito eh, a sacarle eh, 500 y 600 gramos, ¿eh? Dale. El último tiro salió espectacular. La tira, ¿eh? la buena tira. Está rindiendo espectacular. Mucho pescado. Sí. Y es muy buen corte. Muy bien, coloreado con amarillo. Bien fresco. Espectacular. Espectacular el pejerrey, ¿Sí? tremendo, hermoso, con una línea levantadita, picó arriba, a bueno, no, flote. Sí, sí. Ahí está. Gordo, mira que pescado, sanito. Buenísimo. Flote. Arriba al todo, mirá A flote con, flote, con sí. una X-15 Sí, muy lindo. Espectacular sí. Bueno, ¿vamos a seguir? Si Dios quiere, dale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 parece que menos está peleando muchísimo muchísimo bueno este pescadito y no es de los grandes que está saliendo normalmente ¿eh? un pescado que andará unos 500 gramos este pero tiene muy buenos trofeos tal así que vamos ahí está con la bollita y todo bueno no nos queremos muy manico hoy, eh. como viene la pesca 10 ahora mira 10 centímetros qué eh, cosa más linda que cosa más linda cuando pican bien arriba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 Muy buen tamaño, Che. Muy lindo Pagarrey. Vemos pejarray, el lugar y bueno, nos trajiste un lugar. Bárbaro, ¿eh? bárbaro espectacular. Oh, una linda captura, Che. Muy lindo Pagarrey. Muy lindo Pagarrey, muy parejo. perdón Muy parejo. Muy lindo. Espectacular, Pato. Espectacular. Bueno Patico, mira, no, de levantar sin que se enrede muy bueno Eduardo, ¿Eh? un doblete. Un doblete. Muy bien Bárbaro. poblada la laguna, muy bien poblada realmente. Mucho. Bueno, como siempre, plateada de José Rodríguez, miren cómo están. Impecable las plateadas, ¿sí? ¿eh? Espectacular Espectacular Anda bien este equipo eh. Están haciendo bien las cosas Trabalo y sacalo Por, por, por, por una caña ajena, bueno, se, seguimos la cena, otro pique para que vean la intensidad del pique de todo, matungo grande. Eh. Mira. Uy, la, mira, la cola azul. mira, la cola azul. mira, mira, pecado. un poquito más! ¡Trae un poquito más! ¡Ahí está! No. mira qué pescado! ¡No! no. Eh. Eso es para no. querer que soy buen compañero. No, ¿verdad? Verdad, verdad. ¡Qué compañero tenés!